Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. Sí o sí, vos tenés que creer en vos mismo, vos misma, vos misma. Así que no digo más, estamos en la acción número 4 que va a mejorar tu autoestima. Así es. ¿De qué se trata esta acción de la cual vamos a hablar? Hoy. Bueno, como los sueños implican cierto tipo de responsabilidad, más cuando son grandes, eh, nos volvemos muy exigentes, intentamos hacer el todo por el todo y, y hasta nos creemos autosuficientes, es la verdad. Pero la cuestión es que es tanto esfuerzo a veces el que ponemos, tantas pruebas, tanta, tantos errores, tanta, tanta adaptación, tanto cambio brusco, tan, tanta cosa, que nos olvidamos de algo que es fundamental. Y es el pedir ayuda cuando lo necesitas. Sí, porque así, no sé, como te gusta ayudar al resto, eh, hay personas que estarían encantadas de ayudarte, eh, de guiarte, de, de sumarte, eh, algo positivo a tu vida, porque también está viendo tu trabajo, tu persona y lo que haces está buenísimo, pero esas personas no se van a enterar si vos no pedís o no conectás con ese pedido de ayuda. Eh, muchas veces podemos solos y vamos y vamos y vamos y vamos, pero otras no. En otras oportunidades la verdad no podemos porque o estamos cansados, cansadas, cansadas, eh, hemos luchado mucho, trabajado montonazo, eh, las cosas por ahí en parte no salieron como queríamos, como anhelábamos y le hemos puesto todo y la verdad decimos, oh, hasta no quiero saber más nada, es el momento exacto donde querés tirar la toalla. Pero como dice el eslogan, <ríe> si vas a tirar la toalla, por favor que sea en la playa <ríe> para, tom para tomar sol y respirar, ahí no sé Así que... Cuando necesites, pedí ayuda eh, porque está buenísimo y porque siempre digo que, eh, que la ayuda cuando es eh, dada con, con amor, con respeto, con admiración, es algo que fortalece a ambas personas, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Somos alumnos y maestros todo el tiempo, all the time. A veces te toca ser alumno, a veces maestro y, y así eh, en la vida en general. Así que no lo dudes si por ahí no te queda claro cómo empezar a, a, a concretar o a diseñar eh, el esquema para, para cumplir con tus objetivos, con tus metas, con tus objetivos, con tus sueños y proyectos. Pedí ayuda. Eh, que seguramente alguien ahí... Eh, va a estar colaborándote y va a guiarte y seguramente va a ser una señal para que sigas por un camino, por otro, por una tarea u otra. Y eso es genial. Así que, acción número 4. Cuatro. Cu cuatro. Oh, sorry. Completada. Nos vemos en la próxima acción. Y desde ya, que tenés todo en la cajita de información, mi web, mis redes, estemos en contacto. le clic a la campanita, así no te perdés ningún video, porque estoy seguro que si no te ayuda al menos te vas a reír un rato con mis furcios. Te mando un beso enorme, nos vemos. Bye.